Yo pienso que acompañar espiritualmente a una persona significa estar al costado de esta persona, ayudarla, a reconocer la presencia de Dios en seva vida. Acompañarla significa hacer camino a ella, estar al costado, li suport cuando la persona entra en entra en una nit fosca, y suposa también eh, que en aquella truada ya eh, tres personas en definitiva, la persona que es acompañada, la persona que está acompañando y también Dios. La persona que acompaña, de alguna manera, eh, ha de disminuirse, ha de eh, practicar una gran discreción, eh, sin que eso suponga dejar de rescatar la presencia de Déu en la vida de la persona que es acompañada sin dejar de la a que reconegui también, y relacioni esta presencia de Déu eh, tan internamente como externamente en la seva vida ordinaria. Por tanto, reconocer que allà hi ha dos protagonistes que son la persona que es acompañada y Déu y que simplemente uno el que està fent és es sostenir estar al costat i ajudar a rescatar aquesta presència. I tot això mitjançant la conversa, la conversa espiritual. Això es important. Eh, deixar que sigui la paraula, la que es va convertint en aquesta eina per descobrir a Déu en eh, la vida de la persona que acompañada.